Muchísimo me gusta, los saludo de Nueva Cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de martes va a continuar el pronóstico de lluvia activo, a extremar precauciones, a cargar con paraguas y la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 22 grados centígrados, la humedad en el ambiente de 83% y a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los 19 a los 20 grados centígrados, un cielo cerrado, el pronóstico de lluvia también se encuentra activo hasta en un 40% y la humedad relativa en 87%. Temperaturas y condiciones para el municipio de García Santa Catarina, San Pedro las máximas de 20 grados con mínimas que se mantienen en 19 grados centígrados, también el pronóstico de lluvia se encuentra vigente para el municipio de Santiago con mínima de 18 máxima de 21 grados centígrados en Escobedo 21 con 19 también para San Nicolás la máxima llegando hasta los 20 grados centígrados para el municipio de Guadalupe, Juárez en Cadereita, las máximas llegando hasta los 20 a 21 grados centígrados, con mínimas de 19 grados Celsius. También tormentas dispersas para Podaca, para el municipio de Pesquería, la temperatura máxima de 20 a 21 con mínima de 19 grados centígrados. Le comento el índice de radiación solar para esta jornada. Se encuentra en niveles 5, moderado. De igual manera, es muy importante mantenernos muy bien hidratados a la hora de salir de casa, porque el calorcito también va a continuar. Para el día de Mañana miércoles amaneciendo con temperatura de 19 a 20 grados centígrados. Por la tarde la máxima llegando hasta 27 grados. El porcentaje de lluvia hasta en un 40, en un 50%. Van a continuar las lluvias de moderadas e intensas. Para el día jueves disminuirá. Esto en un 20% se encuentra activo con máxima de 30, mínima de 20 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado que así va a continuar el día viernes. 32 con 21. Y otra vez si viene el calorcito para el fin de semana. Sábado, domingo, las máximas de 33 grados centígrados con mínimas que estarían variando de los 21 a los 23 grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número 45 de la temporada se está desplazando rápidamente por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Esto mismo viene interactuando con un canal de baja presión que está generando un ligero descenso en las temperaturas, como ya le comentaba, y también el pronóstico de precipitación con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. Para Tijuana, 24 con 14, cielo parcialmente nublado, Chihuahua, cielo cerrado, 24 con 14 grados, en Mazatlán, cielo completamente despejado, también para Guadalajara, con máximas de 27 a 32, las mínimas de 14 a 20 grados centígrados, ambiente algo fresco para Guadalajara en el transcurso de esta noche, en Acapulco, cielo parcialmente nublado, con máximas superando los 30 grados, una mínima de 23, para el municipio de Celaya, se activa el pronóstico de precipitación, y esto mismo para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana para la península de Yucatán está afectando un canal de baja presión que esto mismo está generando ambiente inestable y también tormentas dispersas, con máximas de 28 hasta los 33 grados centígrados, las mínimas de 22 a 24 grados Celsius, en Torreón en Reynosa, cielo medio nublado con máximas de 28, 31, mínimas de 17 a 23 grados centígrados y también para el territorio tejano, para Macalén, se activa el pronóstico de lluvia con máximas de 25, mínima de 22 grados centígrados grados y para el paso Texas mínima de 13 máxima 25 y un cielo parcialmente nublado. Ya por último le comento que para este día de martes la luz solar la salida a las 7 con 8, y la puesta a las 20 con 9 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente martes.